Mientras te conectas con tu ser, inhala y exhala profundamente. Visualiza olas suaves de paz que te llenan de quietud y comienza a sentir serenidad, calma, relajación. Estas olas de quietud refrescan tu mente y llevan tu conciencia a un hermoso santuario de silencio. Allí estás seguro y protegido. Lenta y suavemente te permites bajar la guardia y sentir tu pureza, tu inocencia, como si nunca hubieses sufrido ningún dolor, ni hubieses tenido ninguna preocupación. Observas tu mente como inocente, tranquila, limpia. Te das permiso para descansar de tu historia, alejarte de tus dramas. Te das la fuerza para ser resiliente al enfrentar las crisis. La resiliencia es la habilidad que siempre ha estado en ti, de regresar a tu estado original de bienestar, aún sin importar lo que la vida te ponga al frente. Es la fuerza de afrontar tus miedos e inseguridades sin perder la esperanza, sin olvidar tu verdadera identidad. Ahora toma un momento y experimenta la sensación de serenidad completa en tu cuerpo.